Bueno, hoy vamos a dar a conocer eh, a toda nuestra audiencia y telespectadores el concepto de este restaurante que ya, bueno, ya ha hecho ya sus pinitos aquí todo el verano con muchas personas que han venido a disfrutar de la gastronomía, del espacio, todo sostenible, han pensado en la sostenibilidad y eso es lo más importante, que lo hace tan especial, ¿no? Sí, la verdad que sí yo creo que nuestro concepto, la propuesta de sostenibilidad es algo que nos ha ayudado muchísimo con nuestro éxito un mensaje de, de respeto hacia la naturaleza es la, la propuesta de Breeze y ahora pues celebrando nuestro nuevo proyecto Aquí todo eh, lo que pensáis hacer, todo es por ayudar a la naturaleza en nuestro ecosistema, no? Sí, sí, en realidad es esto, yo creo que nosotros siempre estamos cogiendo en la naturaleza, medicina, comida y nos olvidamos de lo más importante que es revolver. Mm. ¿Cómo, pues, a, ¿Cómo surgió la idea de venir aquí a Marbella, montar el negocio? ¿Cómo surge todo? ¿Cómo en realidad eso sería, o sea, en el principio el proyecto era para un centro comercial no entonces hemos decidido un restaurante y un concepto que funcione de una manera porque es un local grande entonces la propuesta ha sido la naturaleza porque eso es lo que el ser humano busca el contacto con la naturaleza la conexión que nos hace más grande que nos hace nos hace infeliz la verdad entonces luego hemos vaciado en los cuatro elementos naturales agua fuego aire tierra no ...y criamos briz... ...y aquí tenemos varios sistemas de... sostenibilidad ...tenemos geotermia... ...tenemos los tenemos ...nuestra propia huerta también... ...así que tenemos varios mecanismos de... y Quería que me explicaras también un poco... Eh, ...lo que presentaste ahí hace unos días... ...que era también de sembrar árboles... ...que también es muy necesario para el planeta ¿no?... ...pero sobre todo... ...son árboles frutales ¿no?... ...que me llamó sí, la ...sí, la mayoría sí... ...porque es un, ...bueno... En Tanzania, el proyecto que tenemos ahora, ¿vale? Y ahí pues las árboles crecen más rápido y es un suelo muy fuerte para árboles. Pero la propuesta es, además de ayudar al planeta a cicatrizar, también es ayudar a eh, los niños, a la población con más comida, frutas y también que puedan vender. O sea, plantamos en fincas privadas donde los propietarios necesitan de esto, de un apoyo ¿no? nuestro. ...y plantamos árboles frutales y con las frutas se los venden, ganan dinero... ...o sea que empezó un negocio y luego también eh, pro, eh, proporcionamos alimentación también... ...entonces es un ciclo, ¿no? Eh, es lo que estamos haciendo. ¿En el cual pueden participar los clientes? ¿No, ¿No? ¿Los clientes pueden participar en decir... ...voy a plantar un árbol? Sí, sí, de hecho pueden elegir qué tipo de árboles, pueden elegir también eh, la ubicación... Y una vez plantada, puedes acceder a un mapa de, de Google y ver exactamente dónde está el árbol. Así que es un proyecto muy especial. Llevamos cuatro años ya con Sustainably Run. Ellos pues, han plantado más de 2.800.000.000.000 bueno, ¿no? de árboles. Y 2.800.000 plantados. Y la meta hasta 2030 sería plantar un billón de árboles. Y estamos aquí con todo, con todo, dándolo todo, apoyando ese proyecto. Por la fuerza que tú tienes seguro que lo consigues todo. Y ya lo, sí, lo, los primeros árboles ya están muy grandes. Cuando hemos empezado, hemos plantado esas que ves ahí. Hemos plantado más de 7.000 plantas en Ruiz, cuando hemos empezado el proyecto. Y bueno, de alguna manera, este contacto, esa conexión con la naturaleza eh, nos, nos aporta muchísimo. Y el proyecto Breeze Gift Trees es algo que pues, para mí es como la fresita encima de la tarta. Es algo que yo quiero hacer hoy, mañana y el resto de mi vida. Y quiero también trans trans eh, transmitir eso a mi niña también que siga haciendo. <laughs> A hablar también un poquito de la gastronomía que tenéis ah, aquí, venga, también, también. cuáles son esos platos estrella de vuestra carta. Bueno, jimsu, es un plato que vendemos muchísimo, de hecho cada vez que cambiamos la carta nunca nos atrevemos a cambiarlo porque siempre la gente pide, ¿no? Tenemos un carpaccio muy especial con salsa de trufa. Que es buenísimo. Bueno, y esta noche, además, que están aquí los medios de comunicación, tenemos Avatar, que vemos ahí todo. Sí, sí, los sí, los sí, los sí. Los yo, yo tengo mucha. Eh, así, es una de mis películas favoritas. Yo, la verdad, que soy fan de Michael Cameron, ¿no? James, perdona, James, James Cameron. Entonces, digo, bueno, el Avatar. Entonces, eh, eh, funciona mucho con el concepto y con la propuesta que estamos haciendo esta noche también. Seguís abierto todo el invierno, sí, sí, con una clientela magnífica. Sí, tenemos muchas suertes. Desde el principio siempre hemos tenido una clientela muy buena. De hecho, en Porto Banús, yo creo que puede que sea el único sitio que mantiene una clientela muy buena, selecta local también, y que funciona todo el año. O sea, que tenemos clientes y eventos todo el año. El próximo va a ser New Year's Eve, que es nuestra noche de firma, que es On Fire, que yo creo que probablemente es la noche vieja más importante de Marbella. Los que están escuchando, que reserven ya su mesa, que posiblemente se queden sin ella. Muchas gracias, A ustedes, por felicidades favor. por el gracias. proyecto, enhorabuena, un placer. Hasta la noche. Gracias. gracias. gracias.